Señores, ISAN ROBI, ISAN VIDEO. Una vez más, hago un video, sí, después de más de un mes en que no hago absolutamente nada. Y muchos ya me dicen, muchos ya me critican de que por qué no he publicado absolutamente nada. Como lo bueno, recalqué en el primer video, ¡tengo vida, chingada madre! ¡entiéndanlo! Claro, tengo una vida, he tenido muchos planes, he salido de viaje por algunas necesidades, este, tengo mucho trabajo, no solo en un lugar donde muchos saben que trabajo, trabajo en otros lados también Y es por eso que no he podido atender el canal de YouTube como se merece, de hecho tengo algunos planes que realizar sin embargo no he podido hacerlos. Y también me ha dado la dicha de reflexionar que a veces tengo miedo de hacer un video para YouTube porque temo a fracasar. A que vuelva a ser las mismas pendejadas que en el 2015 Esos videos pendejos Donde le mentaba la madre a un grupo de comunicadores O también donde le mandaba saludos y, y hablaba del valor que le tengo a mis amigos Que todos me mandaron a la chingada Todos, todos me dejaron de hablar A todos le dije mi manera de expresarme Y todos me mandaron al puto carajo En fin Creo que me desahogué demasiado. He intentado de la mejor manera sacar guión. Ya saben ustedes que no me gusta leer guiones. Leer sí, guiones no. Pero he buscado la mejor manera de hacer videos, sin embargo por eso mismo no he hecho material. Así que la próxima vez que vean un video mío va a ser porque lo escribí muy bien, lo redacté muy bien y hasta incluso tengo un puto teleprompter para poder leer un maldito guión. Aparte de que muchos saben también de que le tengo pánico escénico a la cámara. Por eso también se supone que estoy haciendo este videoblog. Para quitarle el miedo a la maldita cámara y poder hablar con todos y cada uno de ustedes de mis experiencias, vivencias, estupideces, etc. Pero aquí viene la cosa más importante. Si sí tengo material que hacer. De hecho voy a regresar a natación y voy a subir videos de natación. El 19 y 20 de mayo voy a estar en Morelia y voy a grabar un video en Morelia. Que por cierto también voy a hacer un video referente a qué es un tapatón. Saludos al Chiri, ya sabes. Ya sabes, tapatón, patrocinadas. También voy a subir videos en todos los eventos que haga con la empresa y la estación de la que estoy trabajando. Voy a hacer videos con los scouts aquí en las Cárdenas, de Morelia o donde yo me encuentre. Voy a hacer mucho material. Sin embargo, aquí ahora el que más me importa eres tú. Tú puedes decidir de qué te gustaría que hablara. No soy muy buen experto hablando de temas tan ridículos como. Adopción de mascotas, como ya sabes, no, este, esos temas que yo hablé en los pinches videos anteriores de los vecinos culeros, de que eso sí tengo ganas de hacer uno y remasterizado o también hablar de lo que me hace feliz que a nadie le importa. Pero bueno, ahí están mis puntos de vista. Tú me vas a decir qué es lo que te gustaría que yo hiciera. Por mí no hay pedo, me encuero en YouTube aunque YouTube me cancele el maldito canal. Grabo videos en la playa, grabo videos en el bosque, grabo videos en el asfalto Yo qué sé, de qué te gustaría que hablara, qué te gustaría que hiciera Qué tipo de actividades te gustaría ver en mi canal de YouTube O lo más importante, qué perfil me ves a mí para hacer un video en YouTube Porque yo no me hallo todavía Esto lo hago más que nada para perderle el miedo a la cámara Y lo estoy haciendo poco a poco y al decir poco a poco no quiere decir que me esté tomando muy seguido selfies y subirlas a mi cuenta de Instagram ya también un rato. Pero en fin, aquí está lo que tenía que decir. Por favor coméntame en la caja de los comentarios, en mis redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla. Y también te pido de que te suscribas. Sé que no he subido material constantemente, este apenas es el segundo video. Sin embargo, estoy planeando o estoy intentando escribir o viendo cosas que pudiese hacer yo para YouTube. No he querido hacer muchas porque ya las he visto con otros pinches YouTubers y yo quiero ser una persona completamente diferente. Lázaro Cárdenas, tristemente, es una ciudad muy chiquita y no les estoy tirando mierda, cabrón. Ya sé que soy de Morelia y vivo en Lázaro Cárdenas desde hace casi toda mi vida, pero no hay material para poder hacer cosas aquí en la ciudad. Puedo hacer videos en el malecón, puedo hacer videos en la playa, puedo hacer videos cerca del puerto, puedo hacer videos en la en guacamaya, yo qué sé. Pero es una ciudad muy limitada para hacer material. Y muchos le dirán, Robby, estás en un lugar muy bonito grabando videos. Sí, estoy en la instalación de mi trabajo. Pero en fin. Mientras tanto chicos, ya saben, comentenme, síganme en todas mis redes sociales porque quisiera que me dijeran, Robby, haz esto, Robby, encuérdate, Robby, hazla de pedo, Robby, haz un Draw My Life, Robbie, este haz un gameplay, lo que sean, chicos. Todo va a ser bueno para que este canal pueda tener un buen material. Mientras tanto, yo me retiro. Recuerda, suscríbete, porque así vas a saber lo que los demás quieren. Me voy.